Bueno, el principal objetivo de Galáctica realmente era hacer un, un mapa de nuestra galaxia, la, la Vía Láctea, pero a altísima resolución. Eh, para, para ahí hemos, hemos estado aproximadamente 12 meses observando de forma continua. Y quizá lo más interesante de Galáctica es que íbamos a ver eh, con mucha resolución eh, los distintos objetos, la distinta fauna eh, que tiene eh, nuestra galaxia. Hemos seleccionado Dentro del proyecto Galáctica, 50, de, 50 objetos, los más representativos. Y bueno, pues yo voy a mostraros algunos de estos, de estos objetos que la verdad es que al final han sido eh, muy espectaculares. Por ejemplo, hemos visto, hemos visto cúmulos abiertos. Eh, quizá el más famoso es M45, las Pleiades. Lo más interesante de esta imagen es las, las nubes, eh, principalmente de, de hidrógeno, ionizado, eh, por eso es azulito, que eh, podemos encontrar alrededor de este cúmulo de las pléyades. Otra cosa interesante es que bueno, justo tuvimos la suerte de que un, un meteoro eh, pasó por el campo de las pléyades justo cuando, cuando lo estábamos observando. Más objetos interesantes, eh, podemos hablar de objetos donde se están formando estrellas por ejemplo una nebulosa de emisión se llama la nebulosa de la cabeza del mono es una zona nebulosa principalmente formada por hidrógeno h2 otros objetos interesantes han sido remanentes de supernovas podemos ir a la nebulosa de la medusa. Aquí vemos miles de estrellas que son de nuestra galaxia, pero estas estrellas cuando lleguen al final de su vida, las más masivas explotarán como supernovas, si la estrella no es tan masiva, como es el caso de nuestro Sol, lo que vamos a tener no es una supernova, sino vamos a tener una nebulosa planetaria. Una de las nebulosas más famosas, nebulosa planetaria más famosa es la, la Dumble. Otros objetos que también hemos observado han sido lo que se llaman nebulosas de absorción, grandes nubes de polo. No podemos ver el centro de nuestra galaxia debido a estas nebulosas de, de absorción y ahí aquí bueno, pues ven, ...oscura, solamente en longitudes de onda largas... Como, ...como en infrarrojo es posible adentrarse un poquito... ...hacia el, el centro de nuestra galaxia... ...dentro del proyecto Galáctica también... ...por efecto de eh, perspectiva hemos visto... ...galaxias que están fuera de, de la Vía Láctea... ...quizá la más famosa es la gran galaxia de Andrómeda... ...M31, Andrómeda, M33 la galaxia eh, satélite.